Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Menofis. Hoy vamos a ver un aparato muy especial. A ver, a ver, a ver de qué se trata esto. Bueno, por un lado te voy a mostrar unas fotos de cómo desarmé un transformador. Viste el transformador común que tiene las chapitas en forma de E. Bueno, lo desarmé y le saqué los que parecen postes. Esos que parecen postes los puse todos juntitos. Son todos chapitas de hierro. Bueno, y comencé a bobinarle la bobina más gruesa del transformador. El transformador tiene dos bobinas. Este, en este caso es un transformador de 220 voltios a 12 voltios. Yo lo que agarré es la bobina que vemos arriba, es la de 12 voltios. Se la empecé a bobinar a ese núcleo. Una vez que bobiné la bobina gruesa, lo aislé con cinta. También el núcleo está aislado con cinta. Bueno, una vez que bobiné la gruesa, comencé a bobinar la más finita encima. Bueno, la idea era de hacer un pequeño mini Runcorf con la idea de que si podemos abrir el muro de Bloch con algo tan pequeño, significa que podemos tener energía libre infinita con algo muy pequeño que cabe en la palma de la mano. A ver qué pasa acá. Bueno, ahí estoy mostrando cómo trabaja como un electroimán, ya. Con una sola bobina, trabaja como electroimán. Con eso ya nos damos cuenta de que tiene un poder. Tiene una fuerza. Levanta la pinza. Muy bien. Bueno. Ahí tenemos la primera parte del Runcorf, que es un núcleo, y levanta la pinza. Ahí está Daniela y la pirámide. Bien. El tema es que cuando lo terminé, eh, bueno, tuve un problema, y es que no separé bien el bobinado primario del secundario y tenía una fuga como la que vemos en este video. Basta, loco, basta, me estás comiendo todos los cables, mirá, sos un hincha, loco. El gato. Bueno, les quería mostrar acá. Pero, ¿qué le pasa a este gato? Capacitor, que es el que yo le conecté para que absorba la chispa del contacto. Este es el contacto que inventé. ¿Mm? Ahí hace la chispita. Entonces, bueno, estoy usando 27 voltios, un capacitor para las baterías. Acá tengo el contacto y acá tengo el capacitor que se absorbe la chispa del contacto. Así que, bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a acercarle el Runcor chiquitito que hice, el mini. Bien. Faltaría hacerle algunos ajustes para que quede perfecto. Ahora solo me falta montarlo bien para que quede perfecto. Así es. Eh, bueno, la Porque, pieza... Bueno. Lo hace, no lo hace. Y bueno, y acá el bobinado me quedó mal, ¿viste? Algo me está pasando que tengo una fuga de este bobinado al que está más adentro, que es más gruesito. Lo hice desarmando un transformador de 220 a 12 voltios. Usé el bobinado de 12 voltios para el primario y el de 220 para el secundario. Así que bueno, este es el mini RunCorp. Bueno, la pieza más, más complicada de hacer es el martillito. Eh, acá en este video muestro cómo se ve una fuga de alta tensión. A ver, vamos a ponerle play. A ver si puedo filmar la fuga. Uf, me faltan dedos. No, no, está bien, está bien. Ahí puedo. Ahí ponemos esto acá, ponemos esto acá. Y ahí vamos a tratar de filmar la fuga. ¿La ven? La fucking fuga. ¿La ven? Bueno, esa fuga de energía que se ve blanca está pasando del bobinado secundario al primario. Por no tener una buena aislación. Así que, bueno, eso. Que pónganla. Bien, bueno, el tema es que que hay que ponerle una aislación. Bueno, este es el video de, de la pirámide que se mueve sola, lo vamos a ver, porque realmente es algo que no se lo pueden perder. Bueno, estamos viendo la pirámide que al estar con sus medidas correctamente, ha generado un tipo de movimiento sin que nadie le haga nada a la pirámide o sea a veces se mueve sola a veces no emite ruidos desde el interior bueno, es todo un un, un fenómeno inexplicable que es lo que está pasando con esta pirámide que a, a través de las medidas en phi y en pi comienza a moverse sola Ahí la vemos, ahí la vemos, ahí la vemos. Es un fenómeno, es un fenómeno seguramente de, de las medidas. Realmente no, ya no sabemos qué hacer con estas cosas porque a veces la pirámide nos persigue por toda la casa. Y bueno, eso, estamos tratando de, de entender qué es... Lo que hace que la pirámide se mueva sola. ¿Vieron eso? Se, se, es como que viene hacia mí. Se mueve sola. Que alguien me explique que, que por qué la pirámide se mueve sola. será la, las medidas? ¿Qué es lo que está pasando? Que alguien me explique qué está pasando con esta pirámide. Pero... ¡Cómo oh, pues, no! Si estaba el señor adentro! Con razón. Bueno. Ese es el caso de la pirámide que se movía sola. Bueno, volviendo al Runcorf Mini, el tema es que nosotros podemos abrir el muro de Bloch con algo tan pequeño. Entonces, eh, nosotros ya pasamos a otra categoría de tecnología: una tecnología que cabe en la palma de la mano y que tiene el poder infinito eso es algo que todavía no lo podemos vislumbrar a ver cómo vamos para atrás ahí está bueno ese es el caso con el mini Runkorf vamos a ver ahora qué más podemos ver bueno eh, hace poco anuncié que había inventado la máquina para curar el narcisismo y la psicopatía, problemas neuronales, eh, trastornos mentales y todas esas cosas. Bueno, la cosa es que yo no inventé ninguna máquina. Te la presento. Esta es la máquina donde metes una persona y le curás la psicopatía en segundos. Eh, ¿De qué se compone? Bueno, primero que nada vamos a ver que se compone de una bobina que tiene... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas entre 11 y 12 vueltas pero como podemos ver los cables no van agarrados desde donde nace la bobina ¿Mm? ahí vemos que agarraron un cable dejando pasar 3 vueltas y luego el de arriba sí va al final ¿Mm? donde termina la bobina bien esto es porque esta, esta bobina pertenece a la bobina de Oudin. Oudin diseñó un mecanismo que trabaja con primero que nada con el, con el generador de Runcorf. Ahí estamos viendo al generador de Runcorf. Ahí en donde dice BP es donde va el martillito. Ahí donde está la S, las dos S, la salida... Que van a ir por un lado a un jarro Leiden, que es el que podemos ver ahí, el que dice LJ, y del otro lado tiene el otro jarro Leiden. Bien. En el medio vemos la bobina de Odín, resonante, pero la bobina de Odín se, co se compone de dos bobinas. Aparte del Runcorf, lleva una bobina. Y otra bobina más. ¿Dónde está la otra bobina? Ah, acá está la otra bobina. Entonces, nosotros estamos generando la resonancia con la bobina grande, donde entra un ser humano, y con eso ya hacemos entrar en resonancia al ser humano. Esta máquina tiene propiedades milagrosas. Obviamente, si la buscas, la vas a encontrar bajo... El seudónimo charlatanería. Así es como la FDA interpreta los grandes inventos de 1900 con energía fría que podían curar en un instante a cualquier persona. Obviamente, esto era muy barato y es por eso que lo sacaron. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos el, digamos, el mismo mecanismo, pero ya es de Tesla. Podemos ver que tiene eh, el generador de Runcorf, tiene el Spark Gap, los dos frascos Leiden y luego tiene una bobina. Luego tiene otra bobina. Digamos, estas dos bobinas es una encima de la otra. Tenemos la de abajo que tiene 30 vueltas, calibre 2 milímetros, cobre esmaltado. Y luego tenemos la de arriba que tiene un kilómetro de alambre de cobre esmaltado también de 0,3 milímetros. Tenemos un capacitor luego con un spark gap que va a ir a otra bobina que también es de 2 milímetros, 30 vueltas, núcleo de aire. Y por último termina en la bobina de 0,3, un kilómetro. Ahí vamos a tener la salida de energía fría. A ver qué dice acá, ahí están. Estas son las famosas bobinas autoinductivas. Este sería el circuito para lograr energía fría al 100%. Toda esta tecnología se nos ha sido ocultada por la FDA en 1900, dejándonos eh, los fármacos solo para envenenarnos más. Y las máquinas eléctricas, bueno, ya sabemos, son las que hacen quimioterapia. Así que bueno, o sea, no nos dejaron otra manera que, que nos matemos con esa tecnología. Bueno, un amigo tiene el oscilador Lakoski. Y me dijo: Mirá, yo te mando la foto de, del oscilador. Y vos decime qué tengo que ponerle para que produzca energía fría. Bueno, yo le hice ese planito. A ver si tenemos la, la original por acá. Eh, pim, pim, pim. No, no está. Bueno, pero con esto vamos a comprender bien qué fue lo que diseñé. Este es el oscilador Lakkowski que te venden hoy. Te lo venden, por ejemplo, con esa caja que tiene un rayo dibujado, donde adentro hay un transformador de alta tensión. Transformador común y corriente de alta tensión, donde por ahí sale la alta tensión y va a ir a un Spark Gap, que es un contacto como lo de los coches de Platino, donde va a provocar la intermitencia, el spar gap, el salto de chispa. Luego de ahí va a ir a un bloque de capacitores de alta tensión que están puestos en serie. ¿Están puestos en serie o tienen algo? No, no pareciera que estuvieran soldados uno atrás del otro. Bueno, resulta que después de ahí iba a esta bobina, una Tesla Coil, la típica bobina Tesla Coil. Entonces eh, me preguntó cómo podía hacer para obtener de este lado energía fría, porque él se daba cuenta que, bueno, que en este caso si tocas la salida de este lado, te electrocutás. ¿viste? Porque sale energía caliente y energía fría las dos al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo le dije que eh, corte el contacto de la bobina con los capacitores y le agregue dos jarros Leyden para abrir el muro de bloch y luego se cierra en la bobina. Entonces nosotros ahí, a través de un SPARGAP en la secundaria, vamos a lograr la intermitencia para sacar pulsos cuadrados de energía fría. Él usa una de las salidas hacia una antena, una antena Lapkowski, y la otra la pone en una placa en el piso donde va parado o sentado el paciente. Así que bueno, para todos los que tengan el equipo Lapkowski, el moderno, este sería eh, la, la modificación que deberían hacerle para lograr energía fría. Obviamente, acá lográs energía fría, pero si le seguís poniendo bobinas autoinductivas, vas a lograr una energía fría más pura. En este caso, bueno, tenemos bastante energía fría. Eh, no sé si podremos tocarlo con la mano. Eh, yo creo que para tocarlo con la mano, justamente tenemos que poner las dos bobinas autoinductivas. Estas dos bobinas autoinductivas son las que se encargan de filtrar los electrones y dejar una salida fría al 100%. Así que bueno, hoy tenemos el bloque dedicado a Nach Oudin que es el creador de esta tecnología para la curación. Él tenía su, su bobina resonante, muy famosa por aquellos años, el Odin Resonator, que era la bobina que le seguía a, al generador de Runkorf, y bueno, era esta bobina más la otra, vamos a ver si, si encontramos el planito donde sale eh, bien bien bien. A ver, espero que no me salgan las fotos porno, ¿viste? Qué, qué papelón. Eh, a ver, a ver, acá tengo la, la foto porno. Acá estamos viendo pornografía Menofis, una chica con dos tubos rosados. Es pornográfico, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Está conectando dos lámparas con alta tensión y lo que está estimulándose es su campo áurico, o sea está disruptiendo una partícula fundamental en su timo. Acá estamos viendo la bobina de Antonio Priore, que también una, es una máquina muy especial, porque esta máquina tiene un electrodo giratorio adentro del tubo de vacío que hace regenerar las células, pero nunca se supo bien cómo lo hacía, y yo vine a descubrir que a través de ese electrodo que gira, que es el que estamos viendo ahí, eh, el fenómeno que, que se describe luego, que gira este electrodo, es viajes en el tiempo. Por lo tanto, la máquina de Antonio Priore no era una máquina medicinal, sino una máquina que hacía viajar en el tiempo a las células. Ya vamos a estar hablando de esta máquina, que merece ser tocada en este canal bueno, acá estamos viendo el tubo de Antonio Priore y ahí estamos viendo el electrodo que da vueltas cuando nosotros tenemos un electrodo que da vueltas, se le llama polarización circular del plasma y eso es lo que hace que alguien pueda viajar en el tiempo bueno eh, con respecto al Runcorf chiquitito tenemos que estudiar bien eh, este plano. Ahí tenemos al Runcorf chiquitito y el martillo Trembler. Tenemos que estudiar este diseño para poder tener algo que no haya que montarlo en una madera. Entonces ya directamente va unido a la culata del Mini Runcorf y listo. Luego de, del Mini Runcorf ¿a dónde vamos a ir a parar? A esta bobina, ahí donde dice 30 esa bobina es una bobina Oudin. Son las dos bobinas de Oudin. Y luego viene la parte del tubo de vacío. Acá tenemos el planito. Acá vemos el martillo Runcorf. Vemos al Runcorf, el capacitor y la bobina Oudin. Luego el tubo de vacío que va a emitir el rayo violeta. Bueno, acá tenemos la patente... A ver si se ve mejor. Bueno, este es el dispositivo que tenemos que crear para que todo esto funcione de manera perfecta. Eh, ahí donde dice 40, que sería la parte donde golpea el núcleo del Runkorf, lleva un contacto de plata. ¿Para qué? Para que las chispas sean blancas y no se genere ningún tipo de hollín. ¿Mm? O sea, que, que la pieza no se ponga negra. Bueno, ¿qué vemos acá? Acá vemos al Odin Resonator. Como vemos, luego de los jarros Leiden, eh, tenemos la manivela H que va a sintonizar el primer ramo de la bobina. El primer eh, tramo, mejor dicho. Sintonizando el primer tramo de la bobina con H, obtenemos la resonancia en el tramo siguiente. Y este tramo siguiente es lo que vimos en la primera fotografía donde se introduce un ser humano adentro. Bueno, él usaba la puntita como electrodo para el cuerpo. Esto se lo aplicaba en diferentes partes del cuerpo. Y bueno, energía fría, o sea, te inyecta oxígeno a la sangre. Por lo tanto, todo lo que son cicatrices, quebraduras de hueso, infecciones en la sangre o todo tipo de cosas, se cura muy rápido. El oxígeno cura una maravilla. Bueno... Estamos viendo ahí el mueble, el mueble con la bobina. Y ahí estamos viendo la parte para sintonizar la bobina, la manivela para sintonizar la bobina. Bueno, y ahí estamos viendo el electrodo que aplicaban al cuerpo. Los dos jarros Leiden están ahí abajo. Faltaría el generador de Runcorf en esa foto. Bueno, acá estamos viendo los trabajos. ...de 1900 para curar todo tipo de dolencias. Estos son los, los tubos de vacío que se usaban para el rayo violeta... ...que no era otra cosa que el oscilador Odín... ...con un tubo al vacío para emitir las frecuencias de energía fría. Y por último estábamos buscando... ...oh, llegamos al final. Acá estamos viendo a Audín. ¡Qué maestro! El tipo se tira la energía fría en la cara. Bueno, quiero que sepas que, que todo esto va a cambiar muy pronto, que la energía eléctrica que estamos usando ya no va a ser más usada, porque como te decía, con esta tecnología podemos abrir el muro de Bloch con un dispositivo muy, muy pequeñito. Y eso es lo que viene ahora. Ahora va a venir todo un proceso donde todos los que estamos armando estas máquinas, vamos a lograr que abrir el muro de Bloch y entrar en la resonancia de 2pi por r al cuadrado. Así que bueno, con eso lo podemos llevar a algo pequeñito y lograr nuestro cometido. En este caso tenemos que armar un Runkorf grande. Este Runkorf es gigante. Miren el núcleo. ¿Cuánto hay de núcleo ahí? Ahí hay como 2, 4, 6, 8, 10 centímetros de diámetro del núcleo. Así que bueno, estos son aparatos grandes. Pero esto mismo que estamos viendo acá, lo podemos hacer en chiquito. Y va a funcionar. Ahí estamos viendo el Cloudbuster de Wilhelm Reich. Que ya vamos a hablar en otros videos de toda la tecnología que se nos ha sido ocultada. Eh, bueno, ¿qué dicen los presidentes del mundo? ¿Qué dicen los presidentes del mundo? Señor presidente, ya averigüé quién está cambiando el mundo. Se llama Cristian Amenofis y tiene más seguidores que usted. Mire la cara que pone el viejo. Ya le va a llegar la noticia. ¿Viste el último video de Amenofis? Sí, ahora ya se hacer GANs. ¿Vos ya hiciste tus GANs de CO2? Imagínense que los presidentes... ...en, el, en lo mismo... Sería alucinante, ¿no? Los presidentes viendo el canal de Amen Office, siendo parte del grupo de WhatsApp y todas esas cosas. Bueno, entonces, ahí teníamos una máquina y acá tenemos otra. En esta captura de pantalla podemos ver la misma máquina, el, el resonador de Odín, con una persona que está ahí, y bueno, y abajo dice que se usaba... Este, ah, este es el modelo de Darson Ball. Y acá tenemos de nuevo el generador de Runcorf con la batería abajo para darle potencia. ¿Qué más hay? Acá tenemos la bobina lista. Esto hay que armarlo por separado. ¿Y qué más tenemos? Ah, acá. Eh, no. Esta es la de Tesla. Y yo estoy buscando la de Odin. Bueno, hay tanta información. Que no aparezcan las fotos porno, por Dios. Siempre tengo ese miedo. Bueno, a ver, a ver, a ver. No me lean los mensajes, por favor. Esa es la fuente, un generador Runcorf, que a diferencia de un transformador, éste emite energía fría y caliente al mismo tiempo y resonante, por supuesto. Bueno, el video se me está yendo a la mierda, 25 minutos de, de, de video. Bobinas autoinductivas, le decía a César. César es un amigo que trabaja con el plasma, con el plasma de Queche. Bueno, yo no sé qué pasa con estos españoles. Eh, usa el aire como conductor, la energía fría. Prendes lamparitas con las manos, la energía va por el aire. Una cosa es hacer alto voltaje resonante, por ejemplo con el Runcorf, pero otra es distinta. Es romper el volumen con dos capacitores y unir luego con una bobina donde se reparará dicho volumen, haciendo funcionar la bobina en el punto cero. Y luego otra cosa distinta es la autoinducción para separar la energía caliente, que son los electrones, de la fría, que es el aéter. Bueno, eso le decía en el grupo Free Energy. Y a César... Le decía que las bobinas autoinductivas tienen 30 vueltas de alambre de cobre de 2 milímetros, que es la bobina primaria, y un kilómetro de alambre de cobre de 0,3 milímetros, es la bobina secundaria. El núcleo de estas bobinas es de aire y va sumergida en aceite, un aceite mineral y eléctrico, a través de un recipiente plástico. Y podemos ver el recipiente plástico, podemos ver la bobina autoinductiva, y yo creo que, a ver si tengo otras fotos donde se pueda ver mejor esto... A ver, vamos a ver. Eh, videos, Facebook, acá. ¡Oh! ¡Qué pobreza! Que por ahí me toca borrar fotos y bueno, me quedo sin fotos. Eh, ¿Dónde hay más fotos? Creo que hasta ahí llegamos. He borrado fotos por lo que veo. WhatsApp, imágenes. ¿La abro o no la abro? Si abro esto podemos ver pornografía. A ver, bueno, vamos a arriesgarnos. Eh, vamos a pasar rapidito todo esto para que nadie vea nada. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese soy yo con corpiños. Haciéndole bromas a Daniela y Daniela inmediatamente me saca una foto. ¿Pueden creer la confianza que tenemos? Por Dios. Bueno, acá tenemos la partícula de aéter, hermosa. El átomo magnético de Pierre Luigina... Bueno, estamos chusmeando mi teléfono. No quiero que, que, que aparezca porno, pero hay tantas fotos acá. Ahí está el pie roto, las, todo el zapper. bueno, una locura este teléfono, imagínense. Pero les aseguro que no vamos a encontrar lo que ando buscando. Así que bueno, vamos a finalizar este video y ya con esta data ya tenemos algo. El niño le dice, ¿en serio? Y el gato le dice, te lo juro. Tan pronto como empieces a andar en dos piernas, se acabó la vida tranquila. Todo lo que vas a hacer es ir a la escuela y trabajar toda tu vida. ¿Por qué te crees que aún camino en cuatro patas? Bueno, querido, querida, te mando un abrazo. Se me fue a media hora el video. Te pido disculpas. Gracias por tu atención. Y si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video.